¡No resulta difícil! contando... ¿Qué, te, qué tiene para de decirme? ¿Qué me puede contar? A ver, cuénteme Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. Qué Dígame, cuénteme algo. Lo voy a interrumpir brevemente porque a mí se me hace un rato. Eh, Pedirle una, una disculpa a todas las personas que empezamos un poco tarde, si sí, habíamos citado a las gentes, a las, a las personas que probablemente nos acompañan a las 8 de la noche. Hemos empezado una hora más tarde por, por algunos problemas técnicos que hemos tenido, pero igual no es manera de excusa, pero ha habido un esfuerzo de, de, de parte de todos nosotros por haber llevado este evento oportunamente, pero nunca faltan los contratiempos. No es responsabilidad de ustedes ni pretendemos este es eh, jugar con el tiempo de ustedes los sea, irrespetuosos de eso así que le, le expresamos una disculpa sincera por favor siguiendo con el tema con el bello tema que expresó mi amigo cantante eh, creo que sí a veces somos un poco cobardes los amantes los amorosos eh, tenemos ese, ese pequeño miedo al compromiso como decía él eh, según yo muy oportunamente a veces los amorosos, a veces los amorosos, salimos corriendo cuando de repente nos damos cuenta que nuestro individualismo, la vida que estamos acostumbrados a vivir en soledad, se ve alterado por la, por las costumbres de otra persona o poder entrelazar las vidas con otras gentes. Sin embargo, al final terminamos cediendo, tanto mujeres como hombres. Al final llega una musa o llega un muso. Queda el traste con todo este miedo Y siempre acabamos cediendo Este pequeño poema o relato Ustedes juzguen Se llama Un día de estos Y trato de, traté de plasmar O más bien traté de ser traductor De una de esas personas miedosas, temerosas Que al final acabaron cediendo Con el permiso de ustedes Me voy a permitir leer esto Un día me iré de ti tan lejos que la memoria presente sufra infarto de amnesia tan cerca que la nostalgia y el deseo te esperen a la vuelta un día te cerraré la puerta tan fuerte que el recuerdo de tu enojo me endurezca la indulgencia tan suave que se abra el exiguo toque de la estela de tu esencia un día me disfrazaré de torpe tan serio que interpretes mi apatía como pérdida de tiempo y tan alegre que a la mínima sonrisa te rindas a mis besos un día seré amante perverso tan ruin que mis vacías caricias de olvido te arranquen alaridos de impotencia tan tierno que al roce húmedo de mis labios te incite gemidos de, de clemencia un día de estos con destreza de arquero medieval le atravieso a tu pasión la columna vertebral y presa de este ave gladiador te llevo como esclava mi lecho conyugal. Un día de estos, sin que te enteres, juntaré toditos los bonos de cariño que a escondidas le he comprado a la empresa de tu cuerpo. Y en plena junta bulliciosa, ante sorprendidos boquiabiertos, me declaro con derechos vitalicios, director de tus suspiros y de tus sueños presidente. Un día de estos, vida mía, en un pequeño espacio de tiempo, Congelaré universos, los astros y hasta el viento. Y en osada maniobra de arcángel divino, te retendré en un limbo de azules centellas para amarte, princesa mía. Para amarte aún después de la muerte. Gracias, gracias por, por, por explicarme el tormento. Escúchame. La poesía es ese cúmulo de cosas que a veces tenemos nosotros dentro y un día decidimos darle forma la poesía son ese son esos sentires que vienen a través de la sensibilidad y en una ocasión decidimos ocupar esa herramienta tan eficaz que es el, el, el, el idioma la gramática y los vamos acomodando con las letras al fin de cuentas la, la poesía es un juego de letras la poesía también puede ser el testigo mudo, la persona inerte. La imagen vacía, que de una u otra manera nos transmite una o mil emociones que tan solo nosotros podemos traducir, sentir y a veces expresar. La poesía es todo y eso mucho más. Sin embargo, estas expresiones poéticas, a veces bulliciosas y a veces silenciosas, nunca serían... A mi humilde opinión, claro, nunca serían posibles sin ese ser tan magistral, tan importante en el universo tanto de nuestras vidas como el universo del tiempo mismo, del espacio. La mujer, las mujeres, esas que inspiraron a tantas personas y a tantos amantes, a tantos amorosos. La mujer que ha sido... El tema y el dilema La pasión y el desamor La mujer es la musa De un todo No lo han tenido fácil las mujeres Esa es la parte a la que todas las gentes han hecho alusión Escritores, poetas, amorosos Gentes de todo tipo La mujer es la musa La realidad ha sido otra la realidad es que la mujer ha sido el grupo tal vez más marginado de los tiempos de los tiempos hasta ahora incluso todavía hay muchísimos remansos de esa marginación ¿eh? todavía quedan ahí muchas personas muchas mentes que se oponen a pensar a que la mujer es un ser más igual que nosotros Superior a nosotros hay que admitirlo. Creo que esta marginación desde tiempos atrás y aún en nuestros tiempos es concebida desde el mismísimo vientre. Está cabrón, ¿eh? desde el vientre. Cuando las personas, cuando hay una persona que está esperando un bebé, cuando otros se enteran de el bebé que viene es un varón, es común escuchar esa expresión popular ya viene el good. si quien está esperando un bebé anteriormente ya tenía dos niñas y ahora viene el varón la gente los machos exclamamos o exclaman por fin hasta que vino la, la persona deseada de ese tamaño de la marginación si la persona que viene es una belleza es una de esas bellas y hermosas mujeres todo el mundo a guarda silencio. No hay muchas palabras de apoyo. Esa es la triste realidad. Esa es a lo que nos enfrentamos. Ese Es el machismo al que estamos expuestos. Esa es la realidad. No es tan... Bueno, digamos que estos tiempos, en comparación con antaño, son un poco más eh, generosos. El sentir popular que es el mismo que reprime. Por ahí, escuché la vez pasada algún dicho que dice, de detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, hijos de la chingada. porque detrás? No puede ser adelante o al lado. La marginación es, es, es así, es de, de, de tal manera. Después de la concepción, después que nace una niña, el mundo la va a seguir marginando tenemos como mundo, tal vez nuestra sociedad, aceptamos como realidad que en Latinoamérica que es una región que se margina bastante, bastante, bastante, y saña a las mujeres, tal vez creo que hablar de esta ruin, represión que ha habido contra las mujeres, creo que es evidente para todos nosotros, no está de más este volverla a mencionar, Hay que por supuesto, sin embargo, lo que ahora nos atañe en este momento, en este diván, vamos a hablar de la belleza un poco, para contrarrestar todas estas ideas, a veces, involutivas. Yo creo que una de las partes muy acertadas que, la, que el sentir popular dice al respecto de las mujeres es que son un misterio, y yo creo que es cierto eso. Es muy difícil entender el sentir de una mujer. O tal vez no estamos tan preparados para, para, para tal traducción. De repente somos ineptos y pensamos que la mujer es un misterio porque no podemos, no somos capaces de traducir. Eh, en una ocasión, una tarde de esas que trataba de, de entender a estas ninfas divinas, escribí algo tal vez un poco metafórico pero que hace referencia a, tal vez a una mínima parte de la, de la belleza de ese universo llamado mujer por el permiso de ustedes me voy a permitir fragmentos para no aburrirlos porque es un poco largo Ahí este lo que hice el misterio a ver de ese no la parte media del poema dice así el mundo de estas musas es un texto indescifrable. No hay ciencia que defina ni teoría razonable. Los letrados e ilusos, los creadores de los cuentos, han cedido a tal dilema con esta explicación. Nacen al eclipse de un rocío de un jardín de rosas silvestres, alumbrados por la luna con la cara a media luz. Crecen con fragmentos de gotitas que se escapan como brisas del piquito adelgazado de un alegre colibrí. Se alimentan de los versos de la lluvia recitados por el viento, de rollitos, de caricias como olor y herbabuena, de suspiros halagueños con, ja con cajetas de suspiros. Sufren, y así sufren, con la mano estrepitosa de un cerebro alma muerta, con las bestias que las cazan con promesas esfumadas, con el iris de la noche que se niega a dar color. Aman, y solo aman con el roce suavecito de unos labios terciopelos con un solo melodioso de quien puede traducir ocupan diccionarios con millones de experiencias que transcriben en el alma con la magia de los besos y tal vez en este enigma de infinitas proporciones se retuercen como ostiones en un baño de limón las preguntas de afanosos de este ser tan misterioso ¿mueren? nunca mueren Tan solo cierran los ojos para confundir, y mientras sufren los dolientes el simulado funeral, se suben a las hojas de las ceibas y laureles y esparcen semillitas en bolitas de algodón. Fecundan hemisferios y renacen los velenos. Las ninfas terrenales no son seres de ficción, son de blanco y rosado, de carne. Tierra y respiros tienen nombre de belleza y carecen de apellido, habitan como humanos y se avistan por roquieres se llaman como Dios, es un hombre, la mujer. Hablar de la mujer es un tema muy extenso. ¿Cómo lo ve, maestro? Realmente, usted tiene una.. Usted sí. que tiene una percepción tan sutil para expresar esa belleza. A mí la mujer me inspira me inspira ternura, me inspira pasión, me inspira protección. Me inspira. Yo creo que es tan sublime y tan sencillo y tan claro, y tan transparente como una gota de rocío. Y sin embargo nosotros a veces la vemos como una gota de petróleo, ¿no? Y no la valoramos porque es verdad lo que dijo el maestro. Detrás de cada hombre hay una gran mujer, y es verdad, maestro, cuánta verdad. Pero a mí es usted sabe que lo de la mujer me hace soñar. Le voy a cantar una canción, por favor maestro, a ver, por favor.